Muy buenas, amigo instalador del aire acondicionado. Aquí Camilo Sebastián con otro video de valor. Ya sabes que intento aportar, ayudarte a vender por internet. Y hoy tengo un video para enseñarte exactamente cómo hago los presupuestos eh, para los clientes que me solicitan por el Facebook, por el Instagram, por el correo electrónico y que me dicen, Camilo, por favor, necesito un presupuesto para sustituir el aire acondicionado que se me estropeó o porque quiero montar un aire acondicionado nuevo en casa por favor envíame un presupuesto formal para tener la información y poderlo comparar con otras opciones, otras empresas. Perfecto. Esto es un tema crucial para ganarnos la confianza del cliente. Yo ya he comentado en otros videos que eh, el cliente mmm, basa, base, basa su, su decisión en, en la toma de confianza en el interlocutor, en el instalador, en la persona que le vaya a brindar el servicio. Por lo tanto, para nosotros como buenos profesionales, lo más importante será generar esa confianza en nuestro cliente potencial para que se decante por nuestra opción de servicio. Y generar esa confianza pasa fundamentalmente por una serie de, de, de pasos que tienen que ver con, eh, en muchos aspectos, con la parte formal, con la formalidad de, eh, de poder presentar nuestra oferta de valor, nuestra oferta de trabajo en cuanto al, al, al aire acondicionado. Entonces, yo lo que les voy a mostrar ahora mismo es eh, pues aquí estoy en el correo electrónico y les voy a mostrar un poco cómo yo confecciono mis presupuestos. Entonces, eh, básicamente lo que nosotros intentaremos es eh, enviarle a nuestro, a nuestro cliente que nos solicita presupuesto un presupuesto detallado y a la vez muy simple para que sea capaz de entenderlo y de tener claridad a la hora de, de comprender qué es lo que le estamos ofreciendo. Eh, este presupuesto mmm, no tiene ninguna novedad. Para algunos compañeros eh, esto será un clásico, para otros no. Pero básicamente esta es una plantilla de, del Excel de toda la vida. Y aquí simplemente lo que, hago, lo que voy a hacer es montamos el logotipo. Acá que tenemos el fujitsu ya se ponemos aquí en el título que es un presupuesto. Un número que le ponemos al presupuesto para tenerlo identificado. Porque el cliente nos puede llamar y decir, no, oiga, para el presupuesto número tal... Eh, quisiera saber que me aclare está el tema. La fecha, estamos a 9 de abril del, del 2019, el nombre de nuestro cliente o interlocutor que lo solicita, el título de la, de la solicitud, en este caso equipo instalación aire acondicionado split, es una split de 3, eh, 3 kilovatios o de 3,5 kilovatios y una descripción que como ya también comenté en otros, en otros videos, tiene que ver con eh, pues la oferta de valor sencilla que me interesa trasladar al cliente. Y es simplemente el modelo del equipo que le voy a valorar, es decir, acá lo tenemos, split de par en la columna 1 en el ítem 1, un split, modelo tal, que es inverter, bomba de calor, que marca y la potencia frigorífica. El precio eh, sin IVA y luego una pequeña descripción de una instalación básica para montárselo en el domicilio. A continuación, ¿qué tenemos? el cargo por el transporte, es decir, nosotros al final, ya sea que se lo enviamos con un transporte de terceros o se lo traslademos nosotros, lo añado como un costo añadido. Y luego una serie de ítems opcionales que irán en función de si el cliente necesita o no, pues, más metros de instalación extra, soportación para la unidad exterior, metros de desagües, mangueras, canalización agujeros, bomba de condensados, etcétera, etcétera. Acá tenemos los valores con los precios unitarios para que el cliente vea que, que ya con anterioridad qué le podemos nosotros cobrar si él nos solicitara eh, algo más de la instalación básica, un desplazamiento para fuera de tu ciudad, es decir, en este caso yo estoy en Barcelona y si es para fuera de Barcelona, pues yo, dependiendo de la distancia le añado un extra. Y tenemos ya para finalizar qué condiciones de pago le pongo al cliente y eh, el valor sin IVA y después con el IVA para que tenga, digamos, una referencia y nos pueda comparar con otras opciones. ¿Qué tiene de ventaja este presupuesto? Que es muy sencillo de entender. Cualquier persona puede ver que hay un modelo de un aparato, que lo puede ver en todas las otras tiendas, que es igual, y lo que incluye la instalación. Está formalmente presentado con nuestro logotipo, nuestro número de presupuesto, la fecha el remitente, la dirección y en nuestro número fiscal y eso al cliente le genera una confianza añadida a la hora de eh, tomar la decisión para eh, elegir quién le va a hacer el trabajo. Eh, bueno, sin mucho más, aquí simplemente deciros que eh, este es el tipo de presupuesto que, que ejecuto yo y que eh, me genera muchos muchos buenos resultados porque la gente nota confianza en esta presentación formal. Yo se las envío al WhatsApp, se les envío el correo electrónico y yo lo que, lo re, lo que recibo al otro día o pocos días más tarde es la aceptación propiamente de estos presupuestos para ya agendar una cita de servicio y presentarme a hacer la instalación efectiva. Espero que les haya gustado este video. Es eh, corto, curioso, pero un poco así trabajo. Y yo me imagino que les puede valer a ustedes también para replicarlo, aplicar el mismo método, la misma forma de, de presentar el presupuesto para enviársela a los clientes que van llegando desde los distintos canales online o, o telefónicos. Hasta aquí este video, les dejo un saludo cordial y hasta el próximo video.